Artificial. Sí. Pero vea que no nos dejamos, entramos. <risa> vea, Fran, no. Ya vamos a continuar ya estábamos eh, en Facebook. Ok, okay. Eh, Pero Liliana pedimos, falta. Sí. Eh, pedimos disculpas por la interrupción de la transmisión y ya. Que se incorporen todas las personas, damos continuidad al evento. Sí. Eh, nos falta la, la ponente que eh, está por ingresar, Lilia. No sabemos a qué se debió la, la desconexión, pero ya estamos aquí de nuevo. Entonces, un momento y continuamos. William, Se llevaron a Lilian. Eh, Lilian ya puede ingresar. Fran, se llevaron a Lilian. <risa> <Ya era> Lilian. <risa> hay, que, sí. hay que ver qué palabras expresó. Sí. dijo sí. algo contra el sistema y la mandaron Para a la sí. razón por qué hicieron eso será eso Lilia provocó, provocó. Sí. incitó incitó al odio sí, claro. sí. sí. Ya, ya yo voy a salir instigó al odio contra el capitalismo entonces pa Sí. La, la sacaron del logaritmo, Norman. Sí, es, es el el algoritmo la, la... Comunicarme la, con ella. La desconectó. El logaritmo dijo, esta no, no está permitido. ¡Pah, sí. ¡Fuera! La rebelión del mercado, dice un señor que <ríe> conozco. Sí. Yo, yo pienso que, es que se debe a, a que Lilia estaba hablando sobre el tema de Colombia. Ah, ¿ve? Sí, sí, ahí ahí ¿Qué? es la culpa de los venezolanos seguramente que está saboteando al gobierno sí, sí. de Colombia la, la inteligencia cubana también <risa> no parece hay que ponerle atención a los logaritmos ¿verdad? no es poca cosa, es un tema al cual hay que ponerle atención ¿verdad? A mí, a mí me salió un mensaje diciendo de que se había terminado la utilización gratuita del Zoom. Ah, bueno. Eh. ¿Usted les ah, ¿Sí? ¿ustedes les Ah, Sí, les apareció ese mensaje. A mí sí. me apareció acá en Montreal, sí. en Canadá. Es, ex es extraño porque esta es además cuenta institucional. Me a mí, no, eso. Por eso, como, como guay, apareció guay. ese mensaje, es probable que se nos vuelva a cortar porque si, si se está rigiendo uh -huh. por lo de Gratuito creo que dura 40 minutos, 45 minutos. Sí, 45. Así que sí. quedemos de acuerdo. Es con licencia, que... va, Esto es con licencia. Exacto, esto es con licencia. No sabemos qué haya pasado. Bueno, pero Pero si como repite... dice Estela... Exacto. Eh, vamos a tomar previsión para tener en cuenta porque ¿será que eh, estos días han estado tirando muchos petardos, muchas cosas? <risa> Como dice Alexis. El algoritmo y, se enojó. Y el, el algoritmo está inquieto. Es que recuerden que la licencia es la licencia es para usar el Zoom, no para decir lo que uno quiera decir en el Zoom. <risa> sí, vamos a ver si Lilia... No es licencia para Muchas intervenciones subversivas. Exacto, sí. Bueno, Lilia ya lo no había anunciado que este tipo de discusiones lo habían vinculado con la izquierda y la guerrilla. De verdad. Sí. No, y el logaritmo ha Ahora, absoluto no, no se sabe por qué, ¿verdad? La compañera que sí que. Mm. No, y uno, uno parece que esto parece broma, pero en realidad sí hay que ponerle atención, ¿verdad? Es que detrás de los logaritmos hay un control realmente impresionante y a, y a lo mejor no somos conscientes en todos los casos de esto pero bueno, ahorita regresa la compañera veo? no uh. la veo no hola Estela hola no, lo que yo les quería decir es que si vuelve a pasar, ya sabemos que nos volvemos a conectar y que no hay problema. Sí, sí. Para si vuelve a pasar, que Exacto. sea más rápido. Sí, eh, estoy tratando de comunicarme con Lilia, pero no me contesta. También a veces a ella ya estaba teniendo ahora baja transmisión. Eh, William, no sé si, si continuamos más bien con Yamandú para aprovechar el tiempo y luego si Lilia logra incorporarse completamos con Lilia. Sí, sí. creo que es lo... lo Voy a lo seguir más tratando de comunicarme con ella, a ver qué es lo que pasa. Sí, yo, yo también trato de comunicarme y no, parece que sí. no tiene acceso a redes. Exacto. Sí. Bueno, Yamandú, la, las masas lo aclaman. Y acá en el WhatsApp no recibe los mensajes. No, exacto. Hay, hay un truco, por favor, hay un truco que si pasa estas cosas apaguen su, su ordenador y reenciéndalo de nuevo porque todo el sistema se bloquea. Yeah. A, a veces ya no funciona la imprimente, a mí no me funciona la imprimente, la impresora, perdón. Así que es un buen truco apagar todo y recomenzar todo de nuevo. Yeah, si no es inútil, es inútil encenderlo. Bueno, a veces. compañeros, Pero bueno, ya. a ver con, eh, ¿con Yamandú. Gracias. Luis. Bueno, este, en fin, una situación rara. Este, no voy a suplir a, a Lilia, lo cual sería imposible. Espero que ella pueda retornar pronto y, y continuar con su exposición. Pero bueno, para digamos, aprovechar el tiempo que estamos disponiendo, voy a hacer mi presentación que es la titulé Conocimiento, Interpretación y Transformación del Mundo, un título muy amplio y eventualmente demasiado pretencioso, eh, que voy a desarrollar en tres partes, una introducción, una referencia al sujeto viviente y una referencia a este, las resistencias del sujeto de la praxis a la rebelión contra la igualdad. Esas serán las... Las tres, los tres segmentos de esta presentación. En el marco de la convocatoria a reflexionar y debatir sobre ciencia, filosofía y teología hoy, entre el orden de dominación y la transformación del mundo, a la luz del espacio teórico, interpretativo y crítico, abierto y desarrollado por Franz Kinkgelammer en su extensa y valiosa obra atendiendo muy especialmente a las acuciantes y provocativas aperturas de su último libro publicado, Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad, crítica de la razón mítica en la historia occidental de 2020, complementadas en la segunda parte de dicho libro en 2021, me propongo acentuar el punto de vista del sujeto de conocimiento, interpretación, <coughs> Eh, perdón eh, y interpretación y transformación del mundo frente al punto de vista del sujeto de conocimiento interpretación y conservación del mundo existente extremos teóricamente pensables entre los cuales se distribuyen seguramente las más diversas posiciones de sujeto empíricamente dadas o empíricamente posibles ese punto de vista <coughs> Implica básicamente dos dimensiones. En primer lugar, la del sujeto viviente, que sitúa al sujeto al interior de las relaciones de producción y reproducción de la vida real, por lo que su estatus es el de una trascendentalidad inmanente a esas relaciones que están atravesadas entre muchas tensiones por la sobredeterminante tensión vida muerte tensión que lo atraviesa en el conocimiento y la interpretación del mundo, de la vida humana y de la naturaleza en su conjunto, en el cual se encuentra existencialmente concernido. En segundo lugar, la del sujeto viviente, eh, la del sujeto de la praxis, perdón, que por la mediación de la cual el sujeto viviente, frente a relaciones sociales que se revelan incompatibles con las relaciones de reproducción que hacen posible su ser viviente, relaciones de reproducción que destruyen la vida humana en la diversidad de sus expresiones no excluyentes, y la vida de la naturaleza que es condición de esa vida humana, que siendo específicamente cultural es básicamente natural en cuanto a corporal, se constituye, organiza y activa para cancelar esas relaciones destructivas de la vida y hacer posibles Relaciones alternativas en las que la vida natural y humana, en la diversidad de sus modos de ser y actuar, no excluyentes de los otros modos de ser y actuar, sean posibles en términos del dictum zapatista de un mundo en el que quepan muchos mundos. La presentación procura reflexionar sobre estos dos puntos de vista que hacen a una complementariedad virtuosa en términos de un conocimiento interpretación y transformación del mundo, sobre la referencia para todos los seres humanos sin excepción de que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano. El sujeto viviente deviene sujeto de la praxis para afirmar su condición frente a un orden global de funcionamiento que lo amenaza con la imposibilidad de vivir al desplazarlo del lugar del ser supremo en el lugar del cual ha instalado al mercado. Según lo señala Franz, en particular en su obra en general, pero en particular en su libro sobre el totalitarismo del mercado del 18. La praxis humanizadora de la que se trata es la del humanismo de la praxis, que con la mediación de la ciencia, la filosofía y la teología, aunque no solamente, hace la transformación del mundo en términos de un mundo en el que todas las personas y todas las culturas puedan vivir en términos de una convivencialidad, en la que las diferencias que hacen a la riqueza de la diversidad de los modos de ser, sentir, pensar y actuar, no sean motivo de discriminación. Se trata, pues, de un conocimiento comprometido con la idea valor de la igualdad, que no implica desconocer las legítimas diferencias, sino evitar o destruir las ilegítimas asimetrías. Igualdad que no se afirma en contraposición con la idea de valor de la libertad, de la cual es su condición en la orientación, como señalaban Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, hacia una asociación en la que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos muy especialmente cuando partimos de un orden de dominación planetario en el que el sometimiento de las mayorías es la condición del libre desenvolvimiento de las minorías, del universalismo abstracto de la libertad a la universalidad concreta de su realización en cuanto nadie queda excluido porque la condición es la del libre desenvolvimiento de cada uno sin exclusiones. En el cierre de nuestra presentación, de mi presentación, por la mediación de una específica ubicación en nuestra América como lugar de enunciación, aunque con legítima pretensión de universalidad, traeremos a colación la idea-valor de la fraternidad como condición de posibilidad de la implementación de la igualdad y la libertad. En el lema, libertad, igualdad, fraternidad, sobre cuya referencia, como es la tesis de Ginkielandre, la Revolución Francesa, inicialmente de Revolución Popular, ha devenido Revolución Burguesa, tema que Norma trabajó mucho en la primera sesión, las tensiones entre libertad e igualdad en un camino que eventualmente de tesis y antítesis iría de la primera a la segunda, de manera tal que la totalización de la primera, la libertad, motiva y paradójicamente bloquea la realización de la segunda, la igualdad, consagrando la libertad de aquellos que son iguales porque son libres y son libres porque son iguales, los propietarios, eh, como recién nos mencionaba Lidia, desplaza al no lugar de la utopía a la síntesis de la fraternidad, en la que la libertad y la igualdad se reconciliarían superando sus tensiones o contradicciones. Desde nuestra América para sí misma y para el mundo, y así lo leeremos en Nuestra América, de José Martí de 1891, el lema revolucionario Libertad, Igualdad Fraternidad, que ha devenido mito legitimador de un orden, hoy globalizado, en que la libertad es un bien escaso, pues la libertad de algunos, que por ellos son iguales, se ha constituido en la opresión de las mayorías, y la fraternidad ha sido deslegitimada por la promesa de las realizaciones de la mano invisible del mercado, se transforma en la exigencia de una praxis de liberación, que es más que un lema, en que los sustantivos que remiten a algo que se espera, de los sustantivos que remiten a algo que se espera, se pasa a verbos que invitan a la acción liberadora aquí y ahora, porque no se puede pedir, seguir perdiendo la oportunidad de hacerlo recuperando día a día una espiritualidad de liberación, que atraviesa los siglos y que invierte el orden del lema revolucionario emancipador devenido en mito de legitimación de un orden planetario de dominación, hoy totalizado. Se trata de hermanar, igualar, liberar, a partir de un texto de Martí que leeré, que devuelve al lema libertad, igualdad, fraternidad, su sentido originario, previo a la transformación de la revolución francesa en Revolución Burguesa. El punto de vista del sujeto viviente. El punto de vista del sujeto observador en la sinergia entre la cristiandad medieval y la modernidad a partir del Renacimiento del siglo XVI es afirmado por las revoluciones científicas de los siglos XVII y XVIII y consagrado en la fundamentación filosófica el sujeto cartesiano, el cogito desemboca por la mediación de un ejercicio de la crítica en el sujeto trascendental kantiano. En cuanto sujeto cognoscente, el sujeto humano asume el lugar de Dios, en tanto sujeto trascendente respecto de toda corporeidad, incluida la correspondiente al sujeto individual del conocimiento, que hace parte de la corporeidad de la naturaleza en la diversidad de sus manifestaciones y como conjunto. Esto es básicamente así, tanto en la visión, metafísica cartesiana en la que la fe en la razón es la fe en Dios secularizada, como en la visión crítica kantiana que pone límites a la razón para hacerle lugar a la fe. Efectivamente, en Kant Dios es un más allá de la razón teórica y práctica que no se puede conocer teóricamente ni alcanzar o realizar prácticamente, pero que como idea reguladora, horizonte de sentido, aporta a la orientación de la razón en la perspectiva de sus mejores posibilidades de conocimiento y de realización. Entonces, tanto en la perspectiva de la razón dogmática cartesiana como la de la razón crítica kantiana, se sigue sosteniendo la existencia de un Dios trascendente, Dios metafísico en Descartes, en cuanto a causa primera y garantía del conocimiento a partir de la evidencia racional, pues justamente no es el caso de un genio maligno que me induzca a engañarme y Dios epistemológico en Kant, que más allá de los límites de la razón del sujeto humano del conocimiento y la acción es postulado en el uso práctico de la razón como un horizonte de sentido que nos permite proyectarnos con orientación más allá de esos límites. No obstante la distancia crítica que separa a Kant de Descartes, el punto de vista que se consagra es el del sujeto observador, abstracto, individual, universal, el alma en Descartes, el sujeto trascendental en Kant, que es trascendente respecto al observado en la naturaleza, respecto de la cual procura leer sus leyes de funcionamiento, siendo a Galileo, quien en 1623 escribió que el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. Como ya señalamos, más allá del sujeto de conocimiento individual universal humano, que es trascendente respecto al objeto de conocimiento la naturaleza, cuyas leyes de funcionamiento hay que descubrir, para lo cual hay que saber leer su racionalidad matemática, tanto para Descartes como para Kant y también antes para Galileo, hay un sujeto trascendente, tanto respecto del sujeto como del objeto del conocimiento. Dios, que es garante de la objetividad y validez de ese conocimiento, si no hay apartamiento o error en la lectura que combina la observación, la experimentación y y el razonamiento. En Descartes, la hipótesis es que si el sujeto del conocimiento, individual universal humano, el alma o huevo cogito, fuera omnisciente como Dios, partiendo de la evidencia racional del estado presente del mundo, sería capaz de recorrer, no obstante su presumible complejidad, tanto las lógicas de determinación que hacia el pasado, remontando el orden deductivo, conducirían hasta la causa, sustancia primera que tiene el rango axiomático, Dios como los que hacia el futuro se orientan hacia el conjunto de los posibles, deducibles al modo de teoremas implicados en la racionalidad geométrica, axiomático deductiva del mundo, que el sujeto del conocimiento puede en principio reproducir. Retroducción y predicción que si no están exentas de error es porque justamente el sujeto del conocimiento carece de la omnisciencia de Dios. No obstante, en Descartes mismo el sujeto del conocimiento incurre en la ibris de querer ser como Dios, como ese Dios trascendente de cuya omnisciencia carece. En la tercera regla del discurso del método, publicado en 1637, regla de la síntesis, se refiere a que luego de operado el análisis de lo complejo, es decir, el discernimiento de los elementos simples que lo constituyen, se trata de, comillas, ordenar los conocimientos empezando siempre por los más sencillos, elevándome por grados hasta llegar a los más compuestos y suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza. ¿Eh? Hasta allí la cita del discurso. Es cierto que Descartes se está manejando en el plano abstracto del razonamiento de tipo geométrico y se refiere a los conocimientos y no a las realidades naturales a las cuales esos conocimientos se refieren. No obstante, la invitación a suponer un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza, es la invitación a construir un cosmos, es decir, un orden, un mundo, que no está determinado por la naturaleza en la teoría, invitación que sienta las bases para suponer en los elementos de la realidad natural un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza e implementarlo en la deriva tecnológica de la ciencia creciente en el decurso de la modernidad que llega hasta hoy. Obviamente que la implementación de esta suposición, que hace a la construcción de un mundo, imagen y semejanza del sujeto conocente, se ampara en que su pretendida condición trascendente lo preserva de eventuales efectos negativos, no intencionales, sobre el orden natural derivados de la implementación tecnológica de esa suposición. El punto de vista del observador que tan agudamente analiza Quinquelao. Mientras la fundamentación, cartesiana, en la fundamentación cartesiana, el sujeto del conocimiento sigue en cuanto al conocimiento mismo como sujeto platónico del conocimiento esencialmente contemplativo, en cuanto a la evidencia de razón es el punto de partida del conocimiento axiomático deductivo que se garantiza en sus resultados si se sigue con cuidado el orden de los razonamientos y se evitan eventuales errores u omisiones, en la fundamentación kantiana se sustituye al sujeto contemplativo platónico cartesiano por un sujeto conocente activo que por la mediación de sus a priori, de la sensibilidad de espacio y tiempo, como intuiciones puras, y el entendimiento de las categorías, construye al objeto del conocimiento. Conocer científicamente es ordenar y por lo tanto producir un mundo en los fenómenos que es entonces una construcción del sujeto trascendental, que es y no es una construcción humana pues ningún sujeto humano es en su singularidad empírica el sujeto trascendental, aunque todos y cada uno son portadores de este sujeto del conocimiento cuando logran adoptar un punto de vista universal que por comprender a todos los sujetos existentes y posible, posibles no se corresponde con ninguno de ellos. En cuanto a la realidad en sí o mundo numenal, trasciende al mundo fenoménico científicamente conocible por el sujeto trascendental mundo sobre el que puede pensar, pero al que por sus condiciones constitutivas como sujeto de conocimiento no puede conocer. Un mundo en sí que lo desafía a trascender los límites de la razón que la filosofía crítica concluye que no se pueden trascender, lo cual indica que más allá de la ciencia la metafísica es una dimensión constitutiva del sujeto humano en la dimensión del pensamiento, más allá de la del conocimiento a la cual no puede renunciar a riesgo de dejar de ser humano, pero en la cual es consciente de no poder alcanzar el conocimiento aunque no por ello dejan de tener sentido las orientaciones normativas del pensamiento en la esfera práctica de la razón como la que nos propone en relación con la idea de Dios como postulado que nos orienta en cuanto a seres humanos a progresar no solamente en la esfera del conocimiento sino fundamentalmente en la esfera moral ser como Dios como un horizonte de sentido de esta manera Kant traza límites a la ibris de la modernidad en el plano del conocimiento como Dios producimos un mundo, el de los fenómenos pero lo hacemos desde condiciones a priori de la sensibilidad y del entendimiento que no producimos sino que nos constituyen como sujetos de conocimiento cuando adoptamos el punto de vista universal del sujeto trascendental la contraparte de la producción de este mundo fenoménico, de nuestro conocimiento es nuestra ignorancia respecto a la realidad en sí o numenal que está más allá de nuestras condiciones y posibilidades de conocimiento. En el plano de la acción podemos progresar moralmente en una suerte de progreso ilimitado, porque el Dios no es una meta que pueda ser alcanzada, aunque es justamente un postulado de la razón que como día regulador nos orienta en el horizonte de sentido de cerca cada días mejores que el día anterior. Pero en el sujeto cartesiano, el alma huevo cogito, y el sujeto trascendental kantiano, no obstante sus diferencias, son sujetos en una trama de relaciones entre sus sujetos. Su estatus individual universal pretendidamente trasciende las relaciones sociales o histórico-sociales y, por cierto, las relaciones con la naturaleza. Estas relaciones histórico-sociales que permiten complejificar el punto de vista individual universal abstracto por la insoslayable vigencia del punto de vista individual-social concreto que ya no es metafísico sino histórico, se hacen presentes en la perspectiva de Hegel, aunque eventualmente se diluyen en su especificidad histórico-social al antologizarse metafísicamente el espíritu absoluto que introduce la metafísica en la historia. Recién con Marx se afirma un sujeto histórico, o mejor dicho, la, la ontología en la historia. Recién con Marx se afirma un sujeto histórico-social en relación con otros de su especie y con la naturaleza de la que como ser corporal forma parte. Enuncia Marx y Engels en su manuscrito La ideología alemana de 1845. La primera premisa de toda historia humana es, naturalmente, la existencia de individuos humanos vivientes. El primer estado de hecho comprobable es, por lo tanto, la organización corpórea de estos individuos y, como consecuencia de ella, su comportamiento hacia el resto de la naturaleza. Más adelante señalan: la conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su proceso de vida real y no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Esta tesis la complementa Marx en su prólogo a la contribución de la crítica a la economía política del 59, a la que se refiere el en la que se refiere al manuscrito de la ideología alemana, explicitando la dimensión social de la conciencia humana en su célebre sentencia, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Marx y Engels señalan la existencia de individuos humanos vivientes como primera premisa de toda historia humana. La condición de viviente para cualquier individuo humano es la condición necesaria para existir como tal individuo humano. Ello implica, en razón de la corporalidad de su ser viviente, su comportamiento hacia el resto de la naturaleza, que sea conveniente a esa su existencia como ser corporal y por lo tanto natural. Pero siendo el individuo humano un ser viviente como cualquier otro ser natural perteneciente al orden biológico de naturaleza, se distingue de todos los otros por ser o llegar a ser un ser consciente, cuya conciencia resulta de su proceso de vida real, en el que su ser social es lo que determina su conciencia. La condición viviente del orden del natural es condición de posibilidad de la específica condición consciente del orden de lo social, como producto de un modo específico de desarrollar su vida, que es la vida en sociedad, el ser viviente consciente que es el individuo humano existe existe como tal, en tanto se relaciona de un modo conveniente a esa existencia con el resto de la naturaleza y con el resto de los individuos humanos en su proceso de vida real que implica relaciones con la naturaleza y con la sociedad. Allí está la clave del materialismo histórico de Marx, tal como lo ha destacado Engels en su célebre carta a Bloch de 1890, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia de la producción, este, perdón, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y reproducción de la vida real, ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. La concepción materialista de la historia, o materialismo histórico, cuyas bases esbozaron Marx y Engels en su manuscrito de la ideología alemana de 45, se condensa en la tesis, comillas, el factor que en última instancia determina en la historia es la producción y reproducción de la vida real. Pero la producción y reproducción de la vida real o proceso de vida real incluye a la producción de la vida real tal como ella tiene lugar al interior de las relaciones de producción que los agentes humanos desarrollan entre sí de un modo necesario e independiente de su voluntad al producir socialmente sus medios de vida, como a la reproducción de la vida real que trasciende a las relaciones de producción pues sin que queden fuera de las relaciones de los seres humanos entre sí. Se trata fundamentalmente de las relaciones de los seres humanos con el resto de la naturaleza en cuanto hacen, hacen parte de la reproducción de la vida real, de la naturaleza como conjunto, que oficia como última instancia o criterio para todas las relaciones de producción existentes o posibles. El sujeto viviente en Marx se constituye al interior de las relaciones de producción y reproducción de la vida real. No obstante, Marx, pero especialmente el marxismo, y especialmente el marxismo estructuralista, focaliza preferentemente al sujeto viviente al interior de las relaciones de producción, y por lo tanto como un lugar en la estructura o sistema de funcionamiento que es sensiblemente distinto en cada modo de producción socialmente producido. Y en razón de este énfasis, la última instancia materialista parece haberse circunscrito para el marxismo a las relaciones de producción, estructura o base real, propias de cada modo de producción a partir de la lectura del prólogo del 59, en detrimento de la significación de las relaciones de reproducción de la vida real que las trascienden en cuanto están naturalmente dadas. Hinkelhammer en sintonía con Marc Engels recupera la última instancia materialista tal y como estos autores la señalaron sin ignorar el peso significativo de las relaciones de producción de la vida real las inscribe al interior de las relaciones de reproducción de la vida real esto es de la naturaleza como conjunto incluyendo todas las formas de vida entre ellas la de la vida humana y con ello más allá del marxismo, sienta las bases para la recuperación del materialismo histórico como fenomenología de la vida real, de cosa que en el libro sobre Pablo de Tarso ha desarrollado, y de la última instancia materialista como criterio de racionalidad para decidir fundadamente sobre la racionalidad de cualquier modo de producción. Un modo de producción cuya lógica de funcionamiento sea incompatible con la reproducción de la vida real es irracional y por lo tanto debe ser intervenido y transformado en nombre de la reproducción de la vida real que incluye a la vida humana aunque no se reduzca a ella. Marx ya había advertido que este es el problema con el modo de producción capitalista y Hinkiel lo ha recordado insistentemente. La producción capitalista solo, solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, socavando al mismo tiempo las fuentes originales de toda riqueza. ¿Eh? La tierra y el hombre, dice la traducción de Rosses, la tierra y el trabajador, dice la traducción de Frank. El sujeto viviente, que es la última instancia del ser humano como ser consciente, en clave materialista, se constituye y sostiene en las relaciones con otros sujetos vivientes, humanos e inhumanos, y con la naturaleza y la sociedad como conjuntos. Es un sujeto en relaciones que producen y reproducen la vida que siempre está amenazada por la muerte. Su punto de vista no es, no puede ser el observador del observador trascendente al mundo natural y social, sino que se trata de un punto de vista inmanente o más estrictamente de una trascendentalidad inmanente, sin lugar a dudas respecto del mundo social del que es parte y puede argumentarse eventualmente también del mundo natural del que, no obstante, su especificidad espiritual y cultural también es parte. A diferencia del punto, de vista, del punto de vista del sujeto observador, cuyos juicios pueden pretender reducirse a la constatación de lo que acontece en un mundo observado, cuyos acontecimientos y procesos no lo comprometen, el sujeto viviente despliega su punto de vista al interior de un mundo vivido, y sus juicios pueden implicar un compromiso, sea en el sentido de la vida, sea en el sentido de la muerte. Sin lugar a dudas, en Marx y en Hünkelhammer, con sus matices sobre los que vale la pena reflexionar, el punto de vista en el conocimiento e interpretación del mundo no es el del sujeto observador, sino el del sujeto viviente. El del sujeto viviente es el punto de vista que se requiere hoy para conocer e interpretar el mundo en la ciencia, la filosofía y la teología, frente al orden de dominación vigente. Para la transformación del mundo, a las que esas ciencias, filosofía y teología pueden aportar desde sus discernimientos en el conocimiento y interpretación del mundo, el punto de vista del sujeto viviente debe ascender al punto de vista del sujeto de la praxis. El sujeto de la praxis frente a la rebelión en contra de la igualdad humana. Así como el sujeto viviente, el sujeto de la praxis, en definitiva, el sujeto en todas las dimensiones en que alcanza un grado de determinación, conocente, actuante, práctico, vivo, ¿eh? las ha desarrollado Franz en la última parte de la crítica a la razón utópica, e incluyendo y trascendiendo a estas determinaciones a las que hace posibles y sobre las que sostiene el sujeto como sujeto, no está dado de un modo sustancial, sino que siempre, esto queda muy claro en el sujeto y la ley, una priori que se hace presente a posteriori en un proceso de constitución, frente a lógicas de funcionamiento que paradójicamente lo motivan y le ponen límites a sus esfuerzos de constitución, esfuerzos de constitución que remiten al problema de las necesidades corporales y espirituales y de su posibilidad o imposibilidad de satisfacción en el mundo realmente existente. En que Lamer caracteriza, en la crítica de la razón utópica, con precisión tanto la emergencia como el sentido de esta transformación del sujeto vivo en sujeto de la praxis. Comillas. France. Habiendo llegado a esta perspectiva de institucionalización de la satisfacción de las necesidades, aparece el sujeto vivo como sujeto de la praxis. Asegurar la vida por la transformación de todo el sistema institucional en función de la posibilidad de vivir de cada uno es el objetivo de la praxis. Esta, por tanto, no se reduce a simples prácticas. Significa asegurar al sujeto humano una institucionalidad. Que le garantice la posibilidad de su desarrollo y, por consiguiente, de realizar efectivamente un proyecto de vida en el marco de condiciones materiales generalizadas. Y hasta allí la crítica de la razón utópica en la página 253 de la segunda edición. Frente a la pretendida racionalidad de la competencia perfecta que supuestamente hace el mercado autorregulado, el tema que abordó este, con mucha riqueza. Henry en su exposición de ayer, por su mecanismo de mano invisible, un mecanismo de funcionamiento perfecto, cuando el punto de vista no es el del observador abstracto, sino el del sujeto viviente, a través del socavamiento exponencial de las fuentes de toda riqueza, la tierra del trabajador, la racionalidad del sistema de funcionamiento totalizada por la ilusión trascendental de la postulada tendencia al equilibrio, se experimenta como irracionalidad que destruye y amenaza la vida la naturaleza y del ser humano que como ser corporal la e integra de hecho y de pleno derecho. ¿Eh? Recordemos que Henry nos recordaba que este tipo de construcción con, con pretensión teórica en realidad, digamos, revela una clara intención normativa, ¿verdad? Este, bueno, que orienta justamente, aparentemente, con intencionalidad, este, más adelante que pueda declararse en el sentido de la muerte y no en el sentido de la vida. Frente a sistemas de pretendido funcionamiento perfecto en relación a los cuales los sujetos vivientes resultan afectados en su posibilidad de vivir, la respuesta para que su constitución como sujetos de la praxis para los que la alternativa está en la transformación del mundo que los amenaza con la muerte a través de una recomposición de la convivencia humana de los seres humanos entre sí con la naturaleza en términos de lo que Ginkgelammer identifica como una ética de la convivencialidad, en el libro que estamos especialmente considerando en 2020, página 135, que es la respuesta a toda ética implícita o explícita de cualquier sistema de funcionamiento, especialmente cuando su inercia sistémica lo lleva a totalizarse. Frente, cito de vuelta el libro de 2020, a la racionalidad instrumental, con su búsqueda de mecanismos de funcionamiento perfecto, que sin embargo subvierte la misma meta de su progreso, la racionalidad convivencial, que es efectivamente una racionalidad y no juicios de valor frente a juicios de hecho, esta racionalidad es la respuesta a la irracionalidad de lo, de lo racionalizado, que es desarrollada por la razón instrumental. Hasta ahí la cita del libro de, de, de Franz. Para esta convivencia, tienen que darse los valores de la rebelión a favor de la igualdad humana, que supone el reconocimiento de la, igual, de la igual, de igual dignidad de los diferentes, de manera tal que las diferencias no justifican ni legitiman discriminación ni sometimiento. En el primer cristianismo, esos valores se expresan en el mensaje de Pablo cuando denuncia conillas ya no hay judío, ni griego ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, en Gálatas. Y en el final del apocalipsis ya no hay mercado ni Estado citados por Franz en el Se trata de un primer discurso de afirmación y reconocimiento de derechos humanos, que son los de las personas humanas en cuanto tales, más allá de sus diferencias de origen o de género en los dichos de Pablo, y no de derechos de los sistemas de funcionamiento como el mercado o el Estado por la mediación de las personas y su igual en estos sistemas y sus instituciones, sistemas que quedan abolidos en la sentencia del Apocalipsis. Esta ética de la convivencialidad es un concepto trascendental del primer cristianismo, ayer se trabajó mucho el tema de los conceptos trascendentales, este es un concepto trascendental emancipador o liberador, ¿no? en el que tiene lugar un comienzo de la modernidad. Este es un punto que a mí me ha interesado mucho, bueno, porque siempre entendí la modernidad comenzando en el siglo XVI, luego con Dussel en 1492 con el descubrimiento de América, o encubrimiento a América, y ahora con France, paradójicamente, en el primer cristianismo. Este, y ahora, diríamos, daré los argumentos con los cuales, de alguna manera, puedo compartir esa, esa afirmación. Dios este, se hace por primera vez humano, pero en un sentido estricto, pues no se afirma egoístamente a sí mismo, como individuo, como nación, como género, ni como beneficiario en un sistema de funcionamiento mercado de Estado, sino que se afirma a través de la afirmación y reconocimiento de las alteridades, en la ética de la convivencialidad como imaginación trascendental del primer cristianismo que hace el comienzo de la auténtica modernidad, el ser humano como ser supremo para el ser humano es con reciprocidad, reciprocidad para cada uno el otro en su alteridad y diferencia, es decir en la modernidad auténtica, la, la afirmación del ser humano como ser supremo para el ser humano es en relación a la teridad, mientras que hay un falseamiento ¿eh? de esa modernidad auténtica en la modernidad occidentalizada a partir de 1422, a partir del renacimiento, en donde en lugar de ser el punto de vista de la teridad, es el punto de vista del yo, ¿verdad? Este, excluyente de toda alteridad y de toda diversidad y en ese sentido además los recuerdo por allí este, ser moderno en el sentido del diccionario de la academia este, remite a, a ser de este tiempo y bueno, lo propio del primer cristianismo es que este, el que no hay judío eh, ni griego, etcétera, etcétera es de este tiempo eh, no es algo para otra vida si esta ética de la convencionalidad en su plenitud, plenitud utópica es transformada en metas se realiza empíricamente, muy probablemente nos llevará a incurrir en una suerte de ilusión trascendental como las que han tenido muchas veces lugar en relación a otros conceptos trascendentales de la modernidad que hingler ha analizado. No es una meta, sino una orientación de sentido en el día a día, que debe comenzar todos los días para cada uno nuestra consideración y relación con todas y cada una de las actividades humanas y naturales no humanas que en cuanto a condición de auténtica modernidad, critica el auténtico humanismo, de poner al ser humano con apertura a la diferencia y reciprocidad en el lugar del ser supremo, no como objeto de adoración, ídolo, sino como sujeto de realización de sí mismo, participante del tejido de relaciones en las que todos los seres humanos como sujetos pueden realizar sus proyectos de vida no excluyentes de las posibilidades de realización de los proyectos de vida de otros seres humanos. Cuando Dios se hace humano, el ser humano se hace Dios. Había escrito Ginkelama en su libro de 2005, un compañero lo señaló ayer, poniendo en relación con cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad, que es el nuevo libro del 2020. Y es llamativa, verdad, este, esa coincidencia y esa diferencia. Aplicando la propiedad transitiva a estas dos tesis complementarias de Ginkelama de 2005 y 2020, Hacerse Dios por parte del ser humano es hacer la modernidad. Hacer la modernidad implica hacerse Dios. Este hacerse humano u hombre por parte de Dios, que lleva a que el ser humano se haga Dios o haga la modernidad, implica el libre desenvolvimiento de cada uno, que será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Esto es de igualdad como condición de libertad que la edición de Marx y Engels del 48 caracterizaría a la sociedad común a diferencia del comunismo con una meta más allá del socialismo, por el cual había que transitar revolucionariamente, el segundo anuncia y enuncia el manifiesto del Partido Comunista, en Jesús, en Pablo y en Finkelhammer, se trata de una liberación a través de la implementación de la ética y de la convivencialidad, ahora, en la cotidianidad y todos los días. Recordemos que moderno significa comillas, perteneciente al tiempo de quien habla o una época reciente, según la Academia Española. La liberación que es humanización de los seres humanos, en su diversidad y en sus, en sus relaciones entre sí como tales seres humanos, es también en ese sentido básico, moderna en Jesús y en Pablo, y por cierto en Ginkielama. Es una liberación en y desde este mundo a través de su transformación de estructuras e instituciones que como sistema de funcionamiento socavan exponencialmente la vida de la tierra del trabajador, a instituciones que <coughs> puedan intervenir la lógica de funcionamiento, de las estructuras que destruyen, para ponerlas al servicio de la reproducción de la naturaleza y de la vida humana. Se trata, para Ginke de la intervención sistemática del mercado sobre el criterio de que todos, sin exclusiones, puedan vivir. El primer termidor de esta auténtica modernidad, lo ha señalado Franz en el libro 18 y también en este. 20, es Constantino, que imperializa el cristianismo, hace lugar a la cristiandad como un orden de dominación que desplaza la emancipación humana más allá del horizonte históricamente posible, para conquistar la cual los dominados deben aceptar con resignación su situación en esta tierra. Es sin lugar a dudas la primera rebelión en contra de la igualdad humana, por lo menos, digamos, en Occidente. Eh, digamos, más o menos... Este, eh, trabajada, construida, visible ha habido otras y habrá otras seguramente. Y por lo tanto es una rebelión en contra de la modernidad originaria y auténtica que pone secularmente rebelión contra la igualdad y contra la del eh, que pone perdón, al ser humano en la diversidad de sus creaciones en el lugar del ser supremo. Es una rebelión contra la igualdad y contra la modernidad del cristianismo en nombre del cristianismo en el que la ética de la convivencialidad, que el cristianismo ensaya, es perseguida y destruida por la ética del poder del sistema imperial que luego se fragmenta en la de los poderes feudales de la cristiandad medieval. La modernidad secularizadora que inicia en el siglo XVI el renacimiento, para en 1492 con el descubrimiento entre comidas de América, que es un encubrimiento de la alteridad funcional a las necesidades de la afirmación del descubridor, Pone al ser humano en el centro de un modo tal que lo desplaza a través de la mediación de sistemas institucionales de funcionamiento que lo, resignifican, que lo resignifican como un lugar funcional del sistema, que de esta manera se apropia del lugar del ser humano como sujeto. En los siglos XVII y XVIII, la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa comienzan, es la tesis de Franz, que creo que Luis no la comparte, pero yo creo compartirla, Comienzan siendo revoluciones populares, de sentido y emancipatorio, inclusivo, pero también terminadores mediante Locke y Napoleón, respectivamente, terminan siendo revoluciones burguesas excluyentes de las grandes mayorías. Mi impresión es que esto pasa en general con casi todos los procesos revolucionarios. Tienen una base. Digamos, más amplia y más profunda este, y este, a la hora de repartir este, digamos, los beneficios muchos quedan fuera ¿eh? Sarmiento en, en lo decía respecto de lo que llamaba la tercera entidad ¿eh? los gauchos, ¿eh? los indios ¿eh? los pobres ¿eh? este, no se sabía qué hacer con, él, con ellos Revoluciones por la realización de la igualdad terminan siendo desplazadas por rebeliones en contra de la igualdad, en las que el pueblo, la tercera entidad de la de Sarmiento, no obstante ser el sujeto que puso su cuerpo y su sangre al servicio de la revolución, termina siendo desplazado con la total falta de fraternidad, de la libertad y la igualdad prometidas explícitamente en el lema de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad. La revolución francesa, cuyo triunfo celebró Kant, terminó negando el imperativo categórico de la moral kantiana, que puede considerarse el imperativo categórico de la razón ilustrada del siglo XVIII. Dice Kant, ora de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre con un fin al mismo tiempo y nunca solamente con un medio. Efectivamente, la revolución francesa, al dejar de ser revolución popular para pasar a ser revolución burguesa, este, hace que las afirmación de las relaciones burguesas reducen al pueblo a la condición de medio para la realización de la burguesía considerada por fin por sí misma como fin la burguesía y no el ser humano en la diversidad de sus expresiones fue colocada en el lugar del ser supremo llamando ¿Sí? ¿Sí? disculpe está ¿Sí? eh, cubriendo su cámara con las hojas, con las páginas perdón, perdón <ríe> gracias muy bien, no tengo sentido escénico. De una revolución este, en nombre eh, para la elección de la igualdad en este mundo a una contrarrevolución en nombre de la igualdad de los sectores populares en relación a la burguesía como clase dominante. Por cierto, no es responsabilidad de Kant este giro de la revolución, el que obedece intereses contrapuestos en el propio proceso revolucionario. Pero Me queda discurso. claro... Me disculpo, Yamandú. ¿Podrías ir cerrando? Disculpame. Sí, sí, sí. Pero queda claro, este, eh, Bueno. Eh, dejo el, el imperativo eh, categórico de Kant, luego el imperativo categórico de Marx, este, que muy bien refirió, se ha referido en estos días, y Lilia lo refería cuando... Sí la charla se vio este, interrumpida, así que no lo voy a este, recrear, ¿verdad? Este, bueno, que ahí se focaliza el, justamente el humanismo de la praxis, el sujeto de la praxis. Este, voy a ir al cierre, que sería lo, de alguna manera, lo que aporta en el espacio de Frank, pero más allá de lo que Frank nos ha propuesto, este, respecto de una digamos resignificación del imaginario digamos de la Revolución Francesa y de sus conceptos desde Nuestra América de Martí en 1891. Allí escribe Martí, y queda poquito, el genio hubiera estado en hermanar con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores, la vincha y la toga, en desestancar al indio, en ir haciendo lado al negro suficiente, en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella hermanar, eh, la cuestión de la fraternidad, hacer lugar este, de es decir, igualar, verdad, pero igualar hacia arriba y no hacia abajo, este, y liberar eh, por ajustar la libertad al cuerpo, eh, la corporalidad, y especialmente la corporalidad de los que expusieron el cuerpo para, para conquistar la libertad como criterio para que se trate de este, una libertad universal, digamos, incluyente. ¿Eh? No termidoriana, ¿verdad? Este, como algo que Martí justamente reclama que no pasó, que debería pasar, es decir, como una ausencia presente en, en, en el sentido que lo plantea Franz, este, y justamente no nos remite a ideales, sino que, como verbos, hermanar, igualar, este, liberar ¿eh? este, es un llamado a la acción de transformación. En conjunción, y cierro acá, con. Aquellos dos imperativos categóricos de la modernidad europea, este de la transmodernidad, a causa del concepto de Dussel, eh, que creo que coincide con el concepto de la modernidad originaria de France, eh, en gran medida, nuestra americana reivindica su validez y vigencia sobre la referencia del espacio teórico y crítico abierto y desarrollado por Frank Klammer poniendo el acento en que frente a las rebeliones contra la igualdad del pasado y el presente, se trata de una rebelión de la igualdad que implica la libertad de todos sin exclusión en la perspectiva de un mundo en el que el libre desenvolvimiento de cada uno sea la condición del libre desenvolvimiento de todos, como vía regulativa, que en la historia de cada día comienza por la praxis del hermanar a través de la puesta en obra de la fraternidad en los ámbitos de relaciones directas entre personas y de instituciones cuyo espíritu sea promover relaciones que hagan del ser humano un ser enaltecido, liberado acompañado y valorado. Bueno, muchas gracias, disculpen si fue un poco largo. Gracias. Eh, gracias, Yamandú. Me disculpo por... No, está perfecto. Tener un poquito la presentación. Estuvo bien. Eh, creo que en la tarde que tendremos, tendremos oportunidad de desarrollar estos, estos temas, que eh, sin duda muy, muy interesantes. Eh, eh, Lilia, este... Bueno, estamos escuchando, tu, estábamos escuchando tu presentación. Correcto. Yo estaba, le estaba leyendo y entonces no me di cuenta que ya se había desconectado y seguí leyendo y leyendo y leyendo. Cuando terminé y dije muchas gracias y cerré el texto, me di cuenta que he estado hablando conmigo misma. Entonces, Mira, eh, Lilia, ahora no. Lilia te, eh, creo que tienes la... La, eh, la eh, decisión es todo tuya, de si inicias todo tu, tu no, presentación. No, no. O, ¿Verdad? Claro. No, claro. Voy, a, voy a hacer un resumen y tampoco voy a leer porque ahora ya tengo el trauma de que voy a terminar leyendo y leyéndome a mí misma. Entonces voy a hacer como un resumen, un resumen y además no, no quiero tampoco. Eh, cansarlos aburridamente con volver a para nada para nada Lilia, para nada entonces mira, eh, en resumen yo creo que, que lo que quiero plantear es que frente a este sujeto de la praxis eh, se levanta especialmente después de esta pandemia se levanta el rostro de un, una juventud, unas mujeres, una diversidad que que digamos, con un tremendo sentido de la fuerza moral y, y se levanta a, a hacerse escuchar, a tomarse la calle, a levantar su voz. Y, y yo lo que quiero plantear, que, que era más del resumen porque escribí otras cosas más bonitas y más poéticas que después la, las podemos eh, mirar en el texto, es que a la vez que sale este sujeto, sale también una respuesta de, eh, de violencia, o sea, hay un deterioro tan terrible, un deterioro de la política y de la política de Estado, de la política eh, de los partidos, eh, el, esta política tradicional en defensa de, de, del capital que se ve, que ellos ven, que se ve amenazado, y entonces, ante ese fracaso de la política y de ver a la gente en las calles, la respuesta al sujeto desde el poder es una respuesta de un autoritarismo tremendo, de una barbarie. La respuesta no es, bueno, aquí está el sujeto empoderado, el sujeto que entendió eh, que, que puede entonces recuperar su lugar, y, y no ser maltratado y humillado y perseguido eh, y que es ser supremo para decir, no, eso no se levanta. Se levanta es la respuesta de la barbarie y aquí decimos eh, del fascismo y estos nuevos autoritarismos y esta nueva barbarie también debe ser objeto de, de la reflexión que hacemos en, en nuestros círculos eh, porque hay, yo veo una separación entre lo que hemos ha, Avanzado discursivamente y cómo es de importante todas las conclusiones a las que podemos llegar en estos grupos de pensamiento, pero por otro lado, eh, el, el discurso, hemos avanzado mucho en el discurso mediático, en el discurso literario, en el análisis, eh, pero, en, pero luego en el campo de en el campo, de, entre comillas, de la vida, no hemos conseguido, digamos, las victorias necesarias para que este rostro del sujeto entonces eh, tenga el lugar que debe tener, sino que al, al levantarse el sujeto con lo que se encuentra es con el fascismo. Bueno, estoy hablando desde, desde Colombia, ¿no? Eh, y como no digamos, no hay muchos modelos de estas victorias que, que se alcanzan para la contención de la violencia. Eh, entonces, eh, digamos que avanzamos y yo creo que haya sido muy importante toda la, la reflexión eh, de Francia y la estimulación a, a un nuevo pensamiento, pero no hemos conseguido frenar el avance de la violencia eh, contra el sujeto, contra el sujeto que se levanta, no hemos eh, conseguido que, que lleguemos, entre comillas, a un modelo de cómo, de cómo este sujeto empoderado eh, nos puede llevar a, una, a un cambio en la sociedad, porque, como digo, eh, el, la respuesta ha sido la violencia, entonces, la sociedad ve este mensaje de, del sujeto que se levanta frente al aplastamiento y en contraste encuentra una nueva violencia. Entonces necesitamos reflexionar mucho más, necesitamos ahondar en, en nuestros discursos, en nuestra reflexión, eh, cómo vamos a identificar eh, cuáles son estos digamos, estos puntos, estos momentos eh, para poder frenar esta, esta violencia. Y yo creo mucho, creo altísimo en la teoría, en el pensamiento, eh, que debe haber, que esto debe ser objeto de que en el campo teórico se piense también, eh, se reflexione sobre la acción, eh, no, no solo... Caminar a veces, caminamos, avanzamos, pero luego llegamos al círculo donde, eh, donde es difícil profundizar en las formas de comprensión de, de, esta, de esta violencia. Y no creo que, que se le debe dejar solo, yo también soy una activista y una investigadora, pero no se le debe dejar solo al activismo que responda frente a esa esa violencia, porque hay que entender la incidencia eh, de, de este aparato de violencia para impedir que el ser humano esté eh, en el centro, para que pueda, pueda ser el ser supremo para el ser humano. Y, y entonces mirar también cómo esta reacción violenta es tratando de impedir que, que el ser humano entonces sea eh, el ser supremo. Y bueno, yo eh, había dado unos había escrito unos ejemplos eh, que nos hablan muy bien de, de cómo de, de cómo hay que cómo podemos pensar eh, las dimensiones de esta reacción violenta frente al sujeto y, y cómo se cómo se mira también se le ha dejado esta reflexión un poco más a las ONGs pero algunas ONGs también eh, investigan de acuerdo al que le da los fondos. Por eso debe ser objeto de, de reflexión académica, sobre todo esto que, que ya eh, Franz ha, ha planteado y sobre todo cómo se reconfigura el tema de la desigualdad, cómo, cómo hace decir, decir desigualdad ahora es poquito, es nada, frente al avance de, del Lordship, del. del del señorío de los propietarios frente al avance de esa refeudalización eh, del mundo y también mirar, mirarlo en el tema del planeta, del medio ambiente, cómo, cómo se entiende eso que, el, que los dueños son ahora. Eh, el señorío y los propietarios son también de los ríos de, los, de las montañas son, son dueños de, de todo, ahora sí de todo ¿no? no se adueñaron solo del petróleo sino se adueñaron de todo y cómo este orden de, de dueños y de soberanos y de propietarios eh, ha impedido digamos que este, que este rostro del sujeto eh, y esta, y esta voz no sea nuevamente aplastada. Aquí se usa mucho en el campo la palabra el patrón, se le dice el patrón, ahora esto es un, un mundo de patrones, y cada patrón entonces puede, puede hacer uso de este recurso de proclamación de la violencia, y yo creo que tiene todo que ver con el contexto histórico, el contexto eh, del avance del de la fase que llaman la, la fase apocalíptica del capital, aunque bueno, no, de pronto saquemos lo de apocalíptica en este momento, pero esta fase del sujeto que se levanta ha llevado a formas extremas de violencia, a desprecio, a un desprecio por la vida aún mayor, y vemos como la muerte llega como una consigna, como una proclama, como, como con todo el derecho de afirmarse como violencia y como muerte, mucho más como Franz lo ha señalado eh, que en, en 50 años atrás. Es decir, una, una afirmación de esa catástrofe de la violencia y, y es violencia no solo social, ambiental, eh, es, es, una, es una violencia muy ampliada que, que por ejemplo, aquí en Colombia la vivimos, pero no es solo de Colombia, es de, de la historia, de la sociedad, eh, es, es, es un, digamos, no, no es un problema de un pedacito de la sociedad, sino de la sociedad en su conjunto, es un, es un drama, eh, es una señal de, podríamos decir una señal de los tiempos en un contexto mucho más, mucho más amplio y, y hay que mirar cómo cómo estos grupos de pensamiento crítico, esta reflexión en particular de este grupo que se hace eh, también desde las universidades y, y desde diferentes sectores, eh, cómo, cómo piensa estos eh, modelos fascistas, de corte fascista, que han crecido en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, es algo... Eh, impresionante, impresionante. Por eso no, no quiero leer el texto porque también está, está con ejemplos. Y, y la educación también tiene ahí un desafío, tiene un reto enorme eh, frente a, a, a una realidad que, que es fascista, eh, que como en Colombia con apariencia de democracia, pero es una dictadura. ¿Y, y, cómo, y cómo pensamos que ese fascismo eh, ha reaparecido en diferentes lugares del mundo y, y, tiene, y tiene muchas formas de volver, regresar a lo que hemos hablado en otros momentos de la política del enemigo, el sujeto como, como el enemigo al que hay que atacar, como al que hay que desaparecer, que que yo encuentro que ha habido en muchos momentos de la historia, que es una política fácil, eh, una política que ha permitido el exterminio con, un, con una justificación moral, y es que eh, el, el problema es el, el enemigo y la sociedad en su conjunto, digamos en general, ha llegado, grandes sectores de la sociedad han llegado a aceptar esto y no, y no se sienten responsables, y hay una política de Estado para el aplastamiento del sujeto, para la, para la eliminación del sujeto. Y, y entonces mirar cómo, cómo se entiende y se recrea también desde diferentes lugares esta estructura fundamental de la eliminación del sujeto. Y esto, bueno, yo sé que ha estado en, en muchos momentos en la historia, pero, eh, pero hay que entender también... Eh, las reacciones, por ejemplo, Franz menciona también, bueno, la, la reacción desde la fe para mantener la utopía, pero la reacción también ha sido todas estas iglesias fundamentalistas, todas estas iglesias que justifican la muerte y justifican el aplastamiento del sujeto y, y no es espontáneo. Hay, hay toda una ideología detrás de todo eso eh, y eso, eso empata muy bien con lo que Franz mencionaba de, de, de la perfección de la empresa, todo el discurso de, de la idealización, de la planeación. Entonces hay por un lado todo ese discurso de la perfección, y por otro lado hay todo ese avance de, de esta política del aplastamiento, de esta política de, de, la, de la acumulación, concentración, eh, esta lucha vida-muerte eh, está yo creo que justificada en, en estos principios del gran capital, de la competitividad, de la productividad, del cálculo costo-beneficio, de la acumulación, de la concentración, ahí en, en todo eso está calculado que que entre comillas es necesaria la eliminación de grandes sectores de la, de la población que requieren obviamente que este mundo tan competitivo, pues elimine a todos estos que, que no sirven, que no, que se levantan, pero, pero que son realmente eh, población sobrante, como se les llamó en algún momento, y, y entonces el desmonte de este tipo de, de ideología requiere eh, entender cuáles son, son esos mandatos del capital para, para poder reproducir un mundo así y poderlo justificar, ¿no? poderlo eh, expresar como, inclusive como voluntad de Dios ¿no? eh, eh, otros ejemplos son que el, es, inclusive la, eh, eso se ve en Brasil y hoy leí en Brasil que que, que las mujeres no deben educarse eh, porque porque entonces son atrapadas por los deseos de poder y eso no es hace 50 años esto es esto es ahora no es es, es, es como otra vez eh, volver a equilibrar un orden del poder que, que que entonces toma la pirámide y concentra cada vez más esa pirámide del de poder y, todo, y entonces ese sujeto que se levanta se ve eh, frente a, a todo este eh, orden de desigualdad legitimado y, y, ahí, y ahí entre los movimientos sociales hay mucha, eh, hay, hay a veces malentendido y, y errores dentro de cómo entender ese, ese mandato que, que hay digamos de de, y muy usado por el poder de los medios como la superioridad moral del capital eh, y pone en pugna a unos y a otros y, y yo creo que se necesita un, un gran trabajo ahí de reflexión y de reflexión política y de, y de reflexión en lo económico y, y, y también todo eso acompañarlo del cultivo de una sensibilidad particular, de una sensibilidad que, que, que puede nutrir también eh, los, digamos, la dureza de ese poder hegemónico que está en todas partes, está, eh, está, y lo hemos aprendido, está, en, está da, da unos, pasos gigantescos y, y entonces es la lucha contra ese sistema eh, económico, la lucha contra el sistema político, que es la lucha contra esos eh, a nombre del Estado y la defensa del Estado que, que se levantan y entonces eh, estamos, tenemos que aquí en estos espacios de reflexión intentar pensar cómo se descompone, se desconfigura, cómo se desmonta también eh, para, ¿cómo se desmonta toda esta tarea del, del sujeto? Y, y, y aquí eh, crecen tremendamente en todo el mundo las víctimas, ¿no? No, no solamente eh, las víctimas de la violencia política, sino las víctimas de todo ese, ese modelo del, del capital. Y, y entonces, ¿por dónde va la intuición de, de ese cambio frente a ese mandato eh, de, del capital de, de, de asesinato, de, de, de arrebatar la vida. Eh, ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Por qué le conviene tanto eh, ese mandato de, de la muerte? ¿Y cuáles son las exigencias tremendas para el sujeto eh, que, que vive esta esta fuerza y este empoderamiento y, y cómo entonces eh, encontrar estas, estas avenidas y, y yo creo mucho en claro que la fuerza de la vida, la, la fuerza del entendimiento, eh, la fuerza de moral de todos los sujetos que, que, hay, que se levantan y, y que actúan y esto se ve mucho en, en Colombia, se levanta frente al paramilitarismo, frente al narcotráfico, frente al Estado que ejerce terror contra el ciudadano y, y entonces eh, estas formas diversas, cómo nos pueden ayudar a comprender en esta fase y en este momento eh, y frente a esos problemas de la violencia qué vamos a hacer para re, reconfigurar el entendimiento de la desigualdad eh, frente a estas violencias eh, y, cómo, y cómo, uno, cómo los pueblos se enfrentan a ellas y, y cuáles son los logros también eh, para, para pensar eh, desde también a responder a este, entre comillas, modelo perfecto, eh, esta práctica perfecta. Y, y, y por eso mencioné que me pareció muy importante que que Franz sacó lo de que a nombre de la tecnología y de la ciencia están a la vez que matan, sacan todos estos discursos del transhumanismo para decir, bueno, vamos a, a algo más allá de lo humano que sea casi perfecto cuando eh, hay también esa, esa masacre generalizada. Y Quiero decir, solo para terminar, que en todo caso, eh, reconstituir eh, la esperanza, reconocer que, que se impone frente a la muerte, se va a imponer esta fuerza de la vida. Eh, podemos afirmar lo que así será desde y que no será individual, cada individuo, eh, cada uno, salve de quien pueda, sino que será... Tendrá que ser colectivo, tendrá que ser continental, tendrá que tendremos que unos y otros hacer eco de lo que de lo que hemos vivido y de cuánto hemos eh, avanzado, pero también pensar en en todos todo esto que todo este poder que se levanta para aplastar el sujeto, para impedirle que nunca pueda ser supremo el ser supremo para el ser humano. Gracias. Gracias, Lilia. Eh, como decía Ernesto, la primera sesión no estamos, no estamos escuchando, pero estamos haciéndolo. ¿no? Los aplausos. Eh, bueno, estamos ahora en la sesión de, de preguntas, intercambios, eh, para lo cual este, sugiero pues como ayer pedir la palabra, poner la manito, voy a anotar aquí, tenemos Treyes primero, Armando Treyes, eh, sigue López, Luis, eh, tenemos a Jorge, Jorge Vergara, ¿alguien más? Empecemos entonces, Treyes, tenemos cinco minutos, eh, voy a poner el el cronómetro, ¿verdad? Así que eh, le sonará, así que te dará un indicador. Adelante, compañero. Buenos días, muchas gracias eh, por la oportunidad. Es la primera vez que participo eh, y me da bastante alegría que esté presente el doctor Franza, a quien conocí en casi inicio de la pandemia lo fui a buscar a Costa Rica y me recibió muy atentamente, nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, eh, lo que quiero comentar es a raíz de, de las reflexiones que me ha llevado el momento que está atravesando el país en el que vivo, que es Perú, eh, debido a la tremenda reacción que ha habido de parte de, de la oligarquía y que reproduce las relaciones de dominio y explotación. Entonces, bajo esta situación, me acordaba mucho de, de alguien que también ha trabajado el pensamiento del doctor Franz, inclusive formó un círculo de estudios en Bolivia, que ese recientemente fallecido doctor Juan Bautista Cigales, quien señalaba al respecto que cuando se va a hacer la crítica a la sociedad en la que vivimos, nunca se puede hacer una crítica profunda cuando partimos de los mismos presupuestos y el mismo contenido que tienen las teorías predominantes. Y por eso mismo señala que la obra del de maestro Hinkelhammer es una crítica ética, que no está separada, obviamente, ninguno de sus análisis de lo que corresponde a la ética, y en este caso a la materialidad y a la vida. Eh, bueno, por eso es que al momento de, de llevar a cabo la comprensión de su pensamiento, se da cuenta que no parte de una ontología, sino que la crítica de la modernidad que hace el doctor es trasontológica. Y esto me hacía recordar mucho a lo que pasa en Perú, como lo decía hace un momento, porque aquí la reacción a cada instante que se quieren proponer cambios para mejorar la vida de los millones de peruanos que han vivido pauperizados y se han pauperizado durante la pandemia, los que alzan el brazo contra estas reivindicaciones señalan que aquello que nosotros decimos eh, no es, o sea, no se puede aceptar porque ni siquiera es conocimiento, lo cual hace recordar a, que, a, a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es que surge la resistencia frente a quienes niegan estas reivindicaciones, este, este grito de sujeto? Y en Perú, como, como en parte de Latinoamérica, es cuando se remonta la reivindicación hacia el pasado. Y justamente bajo la perspectiva que desarrolla tanto el, el doctor Hinkielhammer como lo hacía Juan Bautista, es considerar las enseñanzas de Walter Benjamin, ¿no? Y darnos cuenta que, al fin y al cabo, aquellos que está sacralizado, que nosotros vemos que es el capital, eh, sigue manteniéndose una lucha en el cielo, una, una lucha sagrada, digamos, de, ¿no? entre esa, este dios fetichizado, esta, este dios al que se le rinde una idolatría, con la reivindicación humana a partir de, de cada tradición de los pueblos. Como de, voy a citar una parte del de, de pensamiento del doctor que aparece en hacia una crítica en la razón mítica, él señala, ¿no? La tarea es eh, vol, volvernos a encausar. Eso quiere decir que no es posible hacerlo por medio de una vuelta atrás. Eso eso eso no sería posible no sería posible encauzarnos si es que no lo hacemos a través de una vuelta hacia, hacia el pasado, ¿no? Que exige, a su vez, un paso hacia algo nuevo, que sin embargo se puede inspirar en la historia, en el pasado, y si es que no encontramos esto, no habría salida. Porque, al fin y al cabo, nos damos cuenta que, y esto lo he notado bastante en mi país, país, que... O se utiliza mucho, mucho lo, el discurso científico, pero raya bastante con lo teológico, ¿no? Porque al fin y al cabo es un acercamiento hacia lo, lo imposible, pero que termina justificando los, el, el sistema de dominio que vivimos actualmente. Bueno, nada más quería decir, muchas gracias. Gracias. Gracias, compañero. Justo a tiempo. Eh, Luis, por favor. Sí, gracias. Eh, habría, eh, no se ha hablado acá en este, en este eh, hasta ahora, de la, del problema de la colonización mental. Eh, y tengo dos preguntas que quizás puedo desarrollarlo en el poco tiempo que tenemos. ¿Cómo poder escuchar la proposición de las víctimas de América y reconocer su saber milenario que se remonta a 20.000 años? Mínimo. ¿Cómo se ve al sujeto desde una, una filosofía del lenguaje materialista, es decir, de desde una poética? La proposición de una poética se emita parte del cuerpo humano que vive, es decir, que piensa y habla, y que habla y, que y piensa, que no es lo mismo. La filosofía heleno-seutrista ha propuesto una supuesta filosofía del lenguaje basada en el signo, binario, es decir, la palabra. Pero nosotros no hablamos con palabras, hablamos con discursos, discurseamos. Habrá que construir entonces una filosofía del lenguaje materialista, una poética materialista, desde el punto de vista del discurso. Fundamentar una poética del discurso implica que siempre se relaciona, se conversa con alguien. Se emite un discurso oral o escrito siempre hacia alguien. Este alguien puede ser un dominado, un dominador o un sujeto ético político que tiene conciencia que puede conciliar estas perversas relaciones. Desde el punto de vista del discurso, se le puede demostrar que todo ser humano tiene capacidades de elaborar muchos tipos de discursos, pero no se puede decir cualquier cosa en cualquier lugar, porque... Insospechadamente todo discurso está de ya institucionalizado. El mejor ejemplo son los saludos. Nadie puede acercarse a otro y decirle hola o buenos días o señor cómo está usted o señora cómo está usted. Siempre se discursea. Cuando uno discursea se define éticamente, políticamente y teóricamente. No se puede discursar, discursear sin la experiencia de haber vivido. Se define entonces uno discursivamente como individuo singular. Ahora, el individuo, para una filosofía del lenguaje materialista, aparece que el sujeto es una función del individuo. El individuo aparece dividido en sujetos. En, una en, en la teoría literaria se han detectado por lo menos 12 sujetos que conformarían a un individuo. El individuo es una proposición eh, de, la, de la revolución eh, eh, francesa a partir de la Revolución Francesa del Ser Humano Occidental, puede decir yo. Eh, Dussel y la, y la Teología de la Liberación detectan cuatro tipos de discursos, cuatro tipos de sujetos, el sujeto político, el sujeto erótico, el sujeto pedagógico y el sujeto del antifitechismo. Los profesores este, Garner y Coleman, profesores de, de Harvard, hablan de ocho sujetos con su famosa teoría de las, Inteligencias colectivas. O sea, eh, dice que eh, Garner, sobre todo, dice que el mundo está controlado por un discurso lógico matemático que se impone como condición sine qua non para ingresar a, la universidad, a las universidades del mundo. Se desprecia la inteligencia deportiva, se desprecia la inteligencia teológica, se, des, se, se desprecia muchos tipos de inteligencia, la artística, sobre todo. Marx, en su utopía, deja de entender que la sociedad ideal será una sociedad donde todo el mundo sea un artista. Y, y, y es el modelo ideal de Marx, desde el reconocimiento de que todo ser humano puede elaborar discursos, y que, o sea, que la inteligencia eh, es un asunto de todos, pero no todo ser humano puede tener todas las inteligencias. Eso, por eso se habla de talentos Yo no puedo jugar fútbol como Maradona. Yo no puedo pensar como el profesor Hinkelhammer. Yo no puedo ser artista como Botero, etcétera, etcétera. Mis conocimientos son limitados como sujeto y por eso necesito de ustedes. Por eso nos necesitamos en esta colectividad. Pero el concepto de individuo hasta ahora no ha sido construido. Eh, se, cree, se cae rápidamente en la crítica fácil, fácil de decir que es individualismo. Pero la ética es una responsabilidad personal. El individuo, todo, todo individuo es un ser singular, único, es único, yo soy único, no hay nadie como yo. Y Yo vivo en una soledad, si ustedes quieren, pero yo rompo esta soledad en comunidad. Ahora, en el asunto de que el individuo, y termino quizás con esto, en el momento que el individuo manifiesta un discurso, está utilizando los discursos de la comunidad. Ningún individuo ha inventado el lenguaje. Ningún individuo ha inventado los discursos. Solamente el individuo aparece en la escena moderna, en la modernidad, solamente tomando ciertos discursos. Y ahora, como esperanza, yo les digo que la persona más sobresaliente para elaborar la multitud de discursos, de acoplarlos y sintetizarlos, es el poeta. Leamos a los poetas, y en, en los poetas está una utopía, y el poeta tiene una cosa que es maravillosa, puede ir en contra de los discursos institucionalizados. El Gracias, poeta, eh, y ahí termino, eh, o sea, hay que fundamentar una poética, una, una filosofía del lenguaje materialista, para descubrir que el pobre es inteligente y que tiene también talentos, pero nunca los escuchamos. Gracias. Muchas gracias, seguiremos. Jorge. Sí, bueno, quisiera hacer un breve comentario a propósito de, de, una, de unas referencias que hizo Lilia al neoliberalismo. Y me parece entonces eh, que en el caso del neoliberalismo nos encontramos con un antihumanismo radical. Y eh, para ello eh, podríamos eh, mencionar que Hayek retoma el discurso de Herbert Spencer, para el cual entonces los individuos no tienen ningún derecho el único derecho que hay como decía bien Lilia es el derecho de los propietarios que no es derecho, que carece de universalidad que es más bien entonces una mítica eh, propiedad que el objeto entrega el dinero entrega al entrega sujeto recordemos ese texto de Marx que decía yo soy mi dinero, yo tengo las cualidades que me da mi dinero, etc y ahí recordé entonces el notable análisis de Franz que muestra que en el caso de Friedman y también Hayek hay una eh, visión degradada del hombre. Este antihumanismo lleva a la idea de un Homo economicus, y en el caso todavía de Hayek, más radicalmente, lo que hay es una forma de fetichismo social en el cual el mercado surge como un resultado de la acción humana, pero se convierte en un monstruo, en un Leviatán, que rige la vida humana. O sea, los textos de Marx sobre sobre fetichismo y la mercancía se aplican perfectamente o inmediatamente al, a la idea del mercado como ser supremo. Entonces ahí está la conexión. Ahora, la importancia práctica que tiene esto es que estos discursos de degradación del humano, estos discursos contra la utopía de la praxis, estos discursos entonces que someten totalmente, lo contrario, junto al imperativo ético de, de Marx, someten a los individuos al mercado, preparan la violencia sobre él. Sea la violencia que hablaba Lilia, política, la violencia eh, asesina, y también la violencia estructural, como en un país. En un país, entonces, las clases dominantes son un poco distintas de Colombia. Entonces, Colombia es un caso límite, entonces en ese sentido pero lo que hay es una violencia estructural, una violencia institucional que realiza justamente lo que Marx quiere, quiere eh, superar, que convierte a los individuos en individuos eh, que no comprenden, que no pueden comprender la realidad, individuos subordinados, individuos humillados, ofendidos, etc. Entonces ahí estamos, como diríamos, es una conexión importante para eh, recordar siempre que la violencia social es una violencia, entre comillas, justificada. que No, no se puede eh, asumir la violencia si no hay una ideología de la violencia, o una ideología de la muerte, diría de, como diría Ames eh, a partir de su libro. Entonces, la crítica a estas ideologías de la muerte, y doctrina de, de, de, de seguridad nacional, esto, estos, eh, esto, eh, Movimientos de ultraderecha, etcétera, es un momento fundamental de la lucha política y social. Es, es parte de la reivindicación del sujeto frente entonces a la negación del sujeto que estas ideologías realizan. Solamente esa, esa observación. Gracias. Gracias, Jorge. El compañero Rómulo. Rómulo. No, Rómulo Díaz. Aló, sí, hola, ¿se escucha? Sí, sí, escuchamos, Rómulo. Ah, pensé que estaba conectado. Eh, bueno, buenos días. Este, muy agradecido de, de que estos encuentros se den y que, bueno, uno se pueda reunir para, para conversar y como quien dice, darle vueltas o una forma de salida del, del, del gran problema en el cual está metida la, la civilización y el planeta. Este, yo quería, bueno, es primera vez que participo en este encuentro, este, quisiera hacer unas preguntas en relación a, a, alguna, a las dos ponencias que se dieron. Y iba por el lado de que cuál era la capacidad realmente, de la vía política para transformar el modelo civilizatorio. Y esto en relación a, a esta, esta preposición de que uno realmente no se libera usando las armas del, del que te tiene sometido, ¿correcto? Entonces, bueno, quería realmente preguntar en torno a eso. También haciendo como mención a, a lo que decía también el profesor Juan José Bautista en torno a, a traer el pasado, traer de vuelta al pasado. Este, esto, como también, como, como, como problema cierto de, de que tanto con los socialismos reales como con el capitalismo, este. Digamos que uno logra ver y sentir realmente cómo como la civilización está yendo es a un abismo, pero sin, sin, sin marcha atrás y sin, y sin pensar en más nada. Este, muchas gracias y, y bueno, gracias por la gracias. oportunidad. Gracias, Rómulo. Eh, tenemos la última participación de, de Carlos, Carlos Angarita. Eh, para que luego Lilia y, y Yamandú puedan este, responder a algunas de las preguntas y reaccionar a las reflexiones que los compañeros han presentado adelante Carlos gracias William. voy a hacer eh, lo que quiero comunicar es una lo que me suscita la intervención de, de Lilia y algún aspecto específico de lo que nos propuso eh, Yamandú. Eh, mi reflexión es esta. Eh, es el tiene que ver con el tema de violencia que ha eh, señalado Lilia. Eh, el totalitarismo es cínico, es cínico. Justifica el asesinato, justifica particularmente el asesinato en masa es una naturalización de la muerte. Y, y la construcción que hace es que es necesaria esa muerte para dar vida. Eso lo encontramos recurrentemente en el pensamiento planteado en el pensamiento de, de Franz. El reto que tenemos es cómo desvelar esto, cómo mostrarlo. Y, Señalaba Lidia que las ONGs, por ejemplo, en particular las de derechos humanos, pues no hacen producción teórica. Las universidades hoy en día, a mi modo de ver, cada vez lo hacen menos. Las instituciones educativas están en otra historia, en otro cuento. Ahí es donde yo reivindico espacios como este y donde necesariamente tenemos que tomar una conciencia de la responsabilidad que asumimos eh, en, con espacios como este. Y desafortunadamente, los espacios cada vez son más reducidos de producción teórica que permitan dar cuenta de... Por ejemplo, de este asunto tan absolutamente central. La producción teórica nuestra intenta ser una crítica de la tradición teórica eh, imperante, dominante. Eh, eh, destaco en estos momentos las reflexiones que nos propuso Yamandú, hilando mucho más detenidamente sobre los postulados que hace Franz en eh, en la filosofía en la filosofía cómo ha sido esta construcción de sujeto y creo que tenemos otra tarea, la otra tarea es reconocer los núcleos míticos que hay en la experiencia social que hay en las experiencias de comunidades de grupos, de organizaciones porque estas estos núcleos míticos son los que están sosteniendo la capacidad de resistencia y de rebelión que tienen eh, estos distintos grupos y sectores eh, humanos y, y sociales. Nuestra tarea es reconocerlos y reelaborarlos en la articulación con la crítica de la, de la tradición eh, teórica. Insisto en algo que... Eh, Planteé en la exposición mía el primer día y, y también la recordé ayer. Y yo encuentro, por ejemplo, y a propósito de Benjamin, encuentro que las comunidades tienen eh, un, un fundamento muy, muy fuerte. El fundamento es la fuerza y la presencia de los muertos, que los experimentan como presencia viva y a propósito de benjamin es la forma de conectarse con el pasado es ir al pasado pero no a cualquier pasado es ir a la fuerza de rebelión de resistencia de vida que encuentran en sus, en sus ancestros en sus antepasados Y esto no es otra cosa, a mi modo de ver, que espiritualidad. Si quieren llamémoslo también eh, poética. Pero la poética es producción de espiritualidad. Producción de espiritualidad. Es entonces la invitación a que profundicemos eso. Porque aquí en Colombia nos sorprendemos tremendamente cuando encontramos comunidades que han sido prácticamente avasalladas, aniquiladas, y sin embargo, y sin embargo, los sobrevivientes se sostienen en el proyecto de vida que esos muertos con los que sienten vivos eh, alimentan. Muchas gracias. William, tenés el micrófono apagado, compañero, no te escuchamos. Eh, me disculpo nuevamente por lo del micrófono, pero me estaba disculpando con, contigo, Ernesto, y con Iván. Eh, no los había visto que habían levantado la mano. Eh, creo que tenemos todavía unos minutos para poder que participen, porque tuvimos una interrupción involuntaria eh, y estamos todavía en el tiempo que... Eh, los organizadores pues planteamos que, que podíamos tener esta sesión, ¿no? Así que, por favor, Ernesto e Iván, eh, antes de que Lilia y Yamandú este, puedan in, intervenir y, a las reacciones, ¿no? Adelante. Muchísimas, Ernesto. Sí, much, muchísimas gracias. Breve, brevemente quisiera eh, hacer un, un acento a un señalamiento. Aquí, por aquí andaba Yamandú, eh, por aquí andaba Jung, y él señalaba el primer, el primer día, lanzaba una pregunta que me parece pertinente de retomar respecto de qué tipo de ser humano estamos presuponiendo. Eso me parece interesante pensar junto a la propuesta de Yamandú y, y, y Lilia, sobre todo en el caso... Eh, del conflicto colombiano me parece muy interesante e, y pertinente pensar en ese tipo de sujeto y, y Jaime hacía una alusión a, a la imaginación trascendental que no debe perderse de vista en tanto a cómo nosotras y nosotros pretendemos de alguna forma también recurrir a nuestros propios procesos y propuestas de emancipación y liberación y me parecería pertinente pensar entonces en cuál sería esa imagen trascendental en tanto imaginación eh, que nosotras y nosotros estaríamos presuponiendo. Eh, hago un, un, un breve acento a, a, un, a un pasaje que re, recoge France en su texto al inicio que señala que la rebelión en nombre de la, igual, de la igualdad proviene de la tradición judía. Y entonces eso me deja resonando. ¿En qué tipo de tradición, por ejemplo, podríamos impulsarnos nosotros en términos de, de la búsqueda de la igualdad que nosotras y nosotros mismos eh, disputamos. ¿Cuál es esa tradición y o, a, qué tipo de, de tradición podríamos, eh, más allá de nuestros referentes teóricos, eh, eh, pensar en, en, en sujetarnos de forma tal eh, que esa fiesta a la que Jesús nos invita en la que no hay excluidos, sino solamente invitados que son declarados como los últimos, dice Franz. En nuestro caso, aun cuando sean esos últimos, y si Franz lo señala, están invitados, pero de alguna forma sería, eh, eh, nosotras deberíamos, al menos creo, eh, pensar en, en que esa invitación no es un regalo, sino es el producto de nuestro propio esfuerzo común. Que en, en el marco del mercado, dice Fran, solo es posible a través del dinero. No se trata de dejar a unos, a unos de últimos y a unos afuera. Pero como nosotras y nosotros, pienso junto a Lilia, por ejemplo, la propuesta que, que ella está enfrentando. Cómo pensar, compañera, en crear las condiciones no solo para invitar a otros a la cena, sino para garantizar que haya alimento eh, que pueda llegar a las mesas de aquellos con quienes estamos pensando y nos ubicamos en un mundo que más bien nos arrebata las condiciones básicas de supervivencia. Eso me parece respecto a, a, lo, a lo que ha propuesto Llamando y hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Iván. Gracias, compañeras, compañeros. Bueno, encantado de compartir con ustedes desde Costa Rica. Eh, Iván Piti para, para presentarme. Y bueno, rápidamente a mí me gustaría... Eh, comentar eh, la forma en que hemos ido aplicando el pensamiento de Franz en la práctica de la política pública costarricense. A mí me tocó en el 2003 ser deísta del Departamento Ecuménico de Investigación donde trabajé con Federico Frontán y donde trabajamos con Franz Hinkelamer y Enrique Dussel y dentro de las cosas muy claras que teníamos en ese momento era que entre Estado Total y Mercado Total había un puente que era la vida la reproducción de la vida. Y eso siempre me lo llevé conmigo y cuando empecé a trabajar en temas de cambio climático, en temas de política pública, de cambio climático en Costa Rica, en políticas públicas y también en lo que era discursos y también leyes que se hacían en el país, siempre llevé este mensaje para aplicar el pensamiento de Franz en la práctica. Entonces, si ustedes ven las políticas de adaptación al cambio climático, ahí viene la filosofía que hemos aprendido. ¿De qué forma? De que podemos hablar de que el problema está en el cielo, cambio climático, o el problema está en la tierra, en la organización humana en las comunidades, que es cada vez son más vulnerables a los eventos climáticos, pero cada vez más vulnerabilizadas por las condiciones y las capacidades que tenemos para enfrentarnos a estos dilemas eh, globales en los que estamos. Entonces, siempre el tema de sujetos Concretos, necesitados a la hora de plantear proyectos, programas, incluso de financiar proyectos y programas, siempre tuvimos muy claro este pensamiento de Hinkelamert, que es: ¿dónde están los sujetos concretos? ¿Dónde están los sujetos necesitados? Muchas veces hablamos de un 10% de reducción de la pobreza. Bueno, pero ¿quiénes son? ¿A qué huelen? ¿A qué, a qué saben? Cuando hablamos, por ejemplo, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eso no lo vemos, no lo tocamos, no lo sentimos, pero los seres humanos que sufren los eventos climáticos los podemos ver, los podemos cuantificar, los podemos eh, eh, apoyar. Entonces, yo creo que esta filosofía, de alguna forma, la hemos ido planteando en Costa Rica en la práctica, a la hora de la conservación de los recursos naturales, a la hora de plantear estas políticas climáticas públicas. Y lo pueden ver, porque yo me he dedicado a redactarlas, ya tengo 18 años redactando esto y en todo lado donde ustedes vean la política de cambio climático de Costa Rica está el pensamiento de Franz Hintelame Gracias Iván bueno compañero este, tenemos todavía la, la tarde eh, tenemos a Alexis que levantó la, la mano este, recientemente eh, no sé Alexis si podemos quizás en el, la tarde eh, tal poder... vez algo muy, eh, muy breve, William, muy breve. Dale, dale perfecto, Alexis. Sí, sí, yo, yo, yo. Eh, es que, eh, vamos a ver. Si tienen una idea sobre la cual enfatizaba mucho Frank, que es el tema de la vida. Y viera que yo, desde que empecé a leer las obras de Frank, he tratado de aplicar justamente para evaluar lo que yo pienso y lo que yo hago el criterio de, de la vida. ¿No? ¿Mm? Y a mí realmente me ha cambiado mucho mi forma de, de pensar, mi forma de ser, como señalaba Iván. Eh, y eso incluso para hasta la, hasta, hasta la producción que hacemos en la universidad, lo que enseñamos, nuestros trabajos de extensión, de investigación, etc. Y además no solamente me ha servido para, para, para de alguna manera filtrar lo que yo hago, sino también para analizar más críticamente las otras formas de pensar y las otras formas de hacer. Entonces, yo me llevo siempre de esas actividades y de las obras de Frank, esta idea que hay que defender la vida, las posibilidades para que se tenga vida, pero una vida digna. Y cuando uno utiliza esa idea, que es una idea fuerza, ¿verdad? uno se da cuenta que en el mundo en que vivimos hay, muchas, hay formas de pensar y hacer que no contribuyen a la vida no contribuyen a la vida y en ese tanto entonces eh, a, esa, eh, a esa forma de pensar hay que criticarlas, hay que luchar contra ellas, etc. Claro, no solamente cuando hablamos de vida lo tenemos que pensar ¿verdad? de forma tan general porque, porque hay que pensar en una vida digna, ¿eh? en un bien, bienestar, en un buen vivir, como en ese momento señalaba Henry. Entonces yo eh, quiero dejar planteado este tema porque la obra de Inkelamer ha calado mucho en mí con el tema de la vida y, y, y viendo por ejemplo cómo hay seres humanos por ejemplo que no tienen que, que vamos a ver que no tienen las posibilidades reales de alimentarse no tienen las posibilidades reales de vivir dignamente entonces yo considero que esto es un elemento fundamental y, y que nos ayuda a a nosotros que estamos en el mundo académico también, ¿verdad? A pensar, a pensar lo que pensamos y a pensar lo que hacemos uh -huh. y asumir compromisos con movimientos sociales, con sectores sociales que defienden la vida. El tema es defender la vida. Yo creo que, que, que digamos, cualquier acción en ese sentido realmente es, es, vale la pena, vale la pena el compromiso y vale la pena lo que podemos, lo que podamos, lo que estamos haciendo y lo que podamos hacer por defender la vida. Eso sería, William, gracias. Gracias, Alexi. Eh, compañero Norman, algunas indicaciones para esta tarde. Muchas gracias, eh, William. Eh, reiterar la disculpa por las interrupciones que tuvimos. Eh, cuando hagamos la edición de los videos, vamos a eh, tratar de superar ese, ese pequeño fallo para poder tener las exposiciones completas tanto de Yamandú como de eh, Lilia. Eh, para esta tarde, recordemos, será nuestra última eh, sesión. Para todas las personas que participen, les invitamos a que tengan hacia el final de la, de la sesión eh, su copa, su taza de café, de té, de mate, su copa de vino, lo que sea, para poder hacer también el gesto simbólico, eh, ya que no podemos compartir que siempre en estos encuentros terminamos eh, en el ágape, un ágape fraterno, sororal, un ágape de hermandad, pues al menos simbólicamente podremos hacer este brindis y también tomarnos la foto de grupo. Así que están invitados, invitadas, no solo a participar en la tarde, siempre con el mismo enlace. Y este, a tener esto para poder hacer el brindis. Muchas gracias. Bueno, y el, y el canto de Franz, recuerda que también al final de las reuniones, pues tenemos al uh, cantor de Franz entonándonos. El gallo <risa> rojo. está para el gallo que rojo. cante. Sí. A Frank, no le habían avisado eso para que se preparara, ¿ah, Fran? Cuando canta el gallo negro, Fran. No la tarde, ¿no? Y de, perdón, no levanté la mano pero entonces propongo que también le pidamos a Franz para, para la tarde, eh, si, si él puede estar, tener una, una reflexión de cierre algo corto para, para que podamos irnos con Exacto. esa copa de, de vino y esas palabras en la cabeza quiero levantar mi protesta, porque la ida allá al show de eh, del español es insuperable. No podemos solo aquí cada uno levantar nuestra copa. La próxima tenemos que encontrarnos. Entonces ¿Sí será. Franz, yo llevo la guitarra y usted canta, Franz. Sí.